Dale vuelta, dale vuelta, a asunto mami, como el volante del Mercedes que yo quiero para ti, con lo de sport voy a comprarlo de Armani y Gucci, pero solo necesito que confíes en mí. Y dale vuelta, dale vuelta, a asunto mami, como el volante del Mercedes que yo quiero para ti, con lo de sport voy a comprarlo de Armani y Gucci, pero solo necesito que confíes en mí. Muchos quieren mi plan, de lo que llego acá Pero nadie pregunta cuánto he gastado, cuánto he invertido mami Para rollar el bench, o al menos hacerlo bien Yo tengo categoría para colarme en el mainstream Así que dime, dime, dime qué lo que tú quieres hacer Si es un viaje a Miami o a la costa no lo sé Pero si usted quiere esto, ven y dilo de una vez Voy ahora tengo player, ya mañana no lo sé Solo no te claves porque esto es lo que soy. Que recuerde que, que voy por el millón, que parece que no, pretende que esto yo no es fácil, que yo fue un montón, pero sabes bien, no se sé, compara porque lo hago por ti. Dale vuelta, dale vuelta al asunto mami, como el volante del Mercedes que yo quiero para ti. Con lo de Sporting voy a comprarlo de Armani y pero solo necesito que confíes en mí y dale vuelta Que yo para ti Con pa por y voy a comprarlo de Armani gorchi Pero solo necesito que confíes en mí. Tú confía mami Sé que tengo para ti Una casa con el amor que te haré todos los días Hace ser para mí, Así que pasó el fin Con tu Mercedes el futuro que te prometí hey, girl. Por si lo dices tú Así que nos vamos mi amor Donde verás? dame luz yeah, Soy suyo cuando me muestras su cuerpo en la cama Y me dice todo esto solo es tuyo Yo no me espero mañana Voy volando pa tu casa Te veo siempre en la semana Si esto tú no importa nada Toda la noche contigo quiero Y hoy no me limita mi dinero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 Solo necesito que confíes en mí